hola qué tal amigo de youtube mi nombre es este altfl anoche vi una programa de azteca 7 en los simpson fue como 4 de la madrugada porque todo y les dije a los estuidos de azteca 7 porque porque yo llorando por amis skylandes estaban muertos por azteca 7 a son disculpa la gorsería pinches psicópatas por matar a mis amigos está aterrada lo que les acisa roller braui está descurtizada por mitad por yo era el siguiente Me dijo un voz demoníaca entre y chilblizazar me decía Sálvate tú yo llorando se lo dije no oh, oh, quiero dejarte somos un gran equipo déjeme que por su muerte fue a las 4 de la mañana jeje pero y ven santas diablo chicos y él dije al santas diablo vete a la verga porque no vas a poner más en pinche cabeza.